La clave del éxito en los negocios es detectar hacia dónde va el mundo y llegar ahí primero. Muy buenas noches familia, muy buenas noches, feliz fin de semana, ¿cómo están? ¿Cómo están? Los leo en el chat, saludos desde Bucaramanga, Colombia para todos los líderes y toda la gente que se está conectando en este momento. Qué alegría, qué alegría, qué alegría estar acá, qué honor compartir este espacio de información de algo diferente que estás a punto de escuchar en este momento. Les pedimos disculpas por un poquitico la demora, tuvimos un problema, pero ya estamos acá activos. Y bueno, quiero que me comenten en el chat de 1 a 10 qué tal, ¿me escuchan cómo está el audio, cómo está el sonido? Porque necesitamos estar 10 de 10 para recibir esta información. Genial, genial, qué alegría, qué alegría. Y bueno, para las personas que no me conocen, mi nombre es Camilo Bernal, desde la ciudad de Bucaramanga, Colombia, 32 años de edad y ya 6 años emprendiendo. Emprendiendo, porque me di cuenta de algo muy importante y es que el mundo no está cambiando. El mundo ya cambió, familia, el mundo ya cambió. Y quiero que le agradezcas a esa persona que te invitó esta noche a escuchar algo diferente porque esto que vas a escuchar te lo aseguro que va a marcar un antes y un después en tu vida financiera y en muchos aspectos de tu vida. Quiero que también me comentes por ese chat desde qué parte del mundo te estás conectando, desde dónde me estás escuchando, desde qué parte. Lo leo familia, desde, desde Perú, Guadalajara, México, Barranca Bermeja, acá Colombia, genial. Tenemos más de 450 personas desde Honduras, Tijuana, México, Ecuador, Colombia, Medellín, Paisas, Costa Rica, Saltillo, México. Ahora me dicen, se ve muy joven, parece 25, gracias, desde Perú, desde Quito. Qué bonito, qué bonito que hoy en día podemos conectarnos desde cualquier parte del mundo tan solo con un dispositivo, con internet, y escuchar información impresionante. Y te cuento que yo hace seis años estuve ahí, donde estás tú, a punto de escuchar algo que literalmente estaba buscando para poder tener unos resultados diferentes. Y, y eso lo dice una frase muy famosa, eh, la locura más grande del ser humano es pretender tener resultados diferentes haciendo siempre lo mismo. Y esta noche vas a escuchar una información Valga la redundancia que te aseguro que va a cambiar tus resultados. Así que estos próximos 15 minutos quiero que pongas mucha atención, que te enfoques en esta información, que dejes a un lado lo que estás haciendo y que le prestes mucha atención a lo que vas a oír. Porque te aseguro que en mis seis años de experiencia como empresario digital jamás había escuchado algo como esto. Y la persona que les voy a presentar a continuación es una persona de mi más profunda admiración. Una persona que también lleva más de seis años en esta industria. Un joven también que eh, ha ganado millones, ha viajado por el mundo, ha tenido equipos de miles y miles de personas. Y ojo, no solamente por eso, porque es una persona ética, es una persona con una energía impresionante. Ya lo van a conocer. Una persona coherente, con resultados impresionantes. Desde Lima, Perú, quiero que por favor, esta noche, eh, hoy viernes, me ayuden a recibir por un 5 en el chat, un 5 en el chat, a nuestro líder desde Lima, Perú, Javier Vergara. Líder, qué honor trabajar contigo, hombro a hombro, súper bienvenido, mi hermano, la sala es tuya, qué emoción, más de 500 personas en este momento, bienvenido, bienvenido, bienvenido a esta sala, qué honor, mi hermano. Hola, hola, hola, hola, ¿cómo están todos? Qué gusto, de verdad, qué honor, tremendo. Cristian, mi hermano, un saludo hasta Colombia, papá, qué alegría, qué honor realmente ser invitados por parte del corporativo para poder dar la presentación el día de hoy. Me honran realmente con esta invitación. Muchas gracias, Cristian, por la pre sala, Y el día de hoy, definitivamente, si tú te has tomado el tiempo, ¿ok? Para estar en esta reunión, déjame decirte que voy a dar el 100% de mí para que puedas. Llevarte una información de valor, escúchame bien, podría impactar de una manera, ¿ok? De una manera realmente importante en tu economía, ¿ok? Entonces, permíteme saludarte el día de hoy. Mi nombre es Javier Vergara. Llevo ya más de seis años en todo lo que es el mundo del emprendimiento, el mundo de las inversiones digitales, y realmente quedé fascinado, enamorado de lo que es esto. ¿Y sabes por qué? Porque al margen, que escúchame bien. Al margen del dinero que tú puedas ganar, que sea mucho o poco, lo más importante es el tiempo libre. Realmente eso es algo que para mí no tiene precio. Hoy en día soy padre a mis 31 años de edad. Tengo un bebé hermoso de un año y lo más valioso para mí, ¿sabes qué ha sido? Que estoy día a día con él, viéndolo crecer y no me estoy perdiendo absolutamente nada, ni de su primer paso, ni de su primer gateo, ni nada porque puedo tener el tiempo para disfrutar con él. Y esa es la razón por la cual yo invito, o sea, te invito el día de hoy que puedas abrir tu mente, puedas construir un ingreso, Recording ¿okay? in progress. puedas construir un ingreso que te permita, por sobre todo, tener tiempo libre. ¿okay? No vamos a hablar aquí de grandes cantidades, ni mucho menos, porque eso se puede lograr ¿ok? con perseverancia, con trabajo, pero lo más importante es que te permitas tú construir tiempo libre, señores. Entonces, sin más, voy a comenzar brindando información, van a ser 20, 30 minutos de información poderosa que esperamos, ok, tú puedas anotar, queremos que olfatees la visión de lo que se viene en los próximos meses con la compañía más disruptiva, ok, una compañía disruptiva que está poniendo una oportunidad, y escúchame bien esta parte, una oportunidad que hoy tú, sin importar tu economía, ok, sin importar, Cómo estés económicamente, vas a poder tener una oportunidad real para generar ingresos como nunca antes se había dado. Llevo seis años y nunca vi algo así. Comenzamos, señores. Voy a comenzar compartiendo pantalla. Prepárate, porque realmente me emociona el poder compartir oportunidad real como esta. Así que vamos a comenzar. Me encanta siempre recomendar a todas las personas que están desde el celular que... Pon el celular de manera horizontal, así como lo estoy poniendo yo ahora, para que puedas aprovechar la lámina, para que la puedas eh, ver, ¿ok? En todo su esplendor y puedas entender de qué se trata esto. Muy bien, comenzamos entonces, señores. Si estás listo, déjame saber, ponme ahí un número 5 en el chat para saber que estás listo, que se escucha bien y que se ve bien también, ¿ok? Entonces, déjame saber ahí en el chat. A ver, excelente con el número 5, déjame saber, ya somos más de... 540 personas, increíble realmente todo lo que eh, se viene en los próximos meses. Muy bien, vamos a comenzar entonces, a ver, muy bien, ahora sí, me confirman en el chat, disculpen realmente los inconvenientes, suele pasar, estamos en vivo y en directo señores, muy bien, ahora sí, comenzamos entonces con la presentación, toma lápiz Recording y papel para podcast. poder anotar todo lo que vamos a hablar el día de hoy señores, muy bien, comenzamos entonces. Expert Moment, ¿ok? Bienvenido al futuro, señores. Y vamos a hablar el día de hoy de una oportunidad, ¿ok? Que te va a permitir a ti, en primer lugar, poder generar ingresos de una manera como nunca antes se había visto. Pero por sobre todo, en donde tú, y escúchame bien esta parte, en donde tú tendrás el control total de tu dinero, ¿ok? En todo momento, tú serás el único que, te dará, que tendrá el control sobre su capital ok entonces vamos a comenzar diciendo que no es expert Moments, ok expert moment no es una empresa de inversiones así que quédate tranquilo porque aquí nadie te va a pedir tu dinero expert moment no te va a ofrecer ganancias fijas ok expert moment no te va a pedir el dinero para gestionarlo ok sino que el dinero estará en tu poder y cómo es que vamos a generar ingresos entonces Gracias a un software, ok, gracias a un software inteligente que Expert Moment desarrolló en donde tú vas a poder totalmente automatizado hacer trading como lo hacen los profesionales y ganar de los mercados financieros, ok, sin importar si tienes mucha o no tienes nada de experiencia en este tipo de negocios, en este tipo de inversiones, señores, ok, muy bien, continuamos entonces. Lo más importante, y esto es algo que yo hablaba en un inicio, es si tú, ¿ok?, estás trabajando, que esto es bueno, ¿ok?, y estás generando ingresos, pero también es cierto que tú tienes que consumir tu tiempo para poder generar esos ingresos. Y una manera inteligente de generar también ingresos es poniendo tu dinero a trabajar, poniendo tu dinero a trabajar, eso es muy importante. Y ahora... Yo sé que después de lo que pasó el año, okay, el año pasado, el, el año pasado también, y es que la pandemia, señores, nos hizo reflexionar a muchos. Yo creo que muchos después de eso se dieron cuenta que es mejor tener varias fuentes de ingresos. Mucha gente que tenía su empleo, yo no sé si ese es tu caso, pero mucha gente que tenía su empleo ya no podía laborar. Muchos fueron despedidos. Imagínate, mucha gente que tenía sus negocios. Se vieron cerrados aquí en mi país, en Perú. Estuvimos casi cuatro o cinco meses con todos los locales cerrados. Nadie podía salir de casa. O sea, imagínate cómo generas ingresos. Sin embargo, si tú tienes tu dinero trabajando, ¿ok? Tú vas a poder seguir percibiendo ingresos. Y eso es importante que tú el día de hoy puedas entender y te puedas llevar esa información. Ahora bien, tú me puedes decir, Javier, todo muy bonito, todo suena muy bien, pero ¿en qué trabajamos o en qué pongo a trabajar mi dinero? Bueno, veamos algunas opciones. ¿Qué opciones tenemos para poner a trabajar nuestro dinero? La primera, ¿ok? La primera es la banca tradicional. La banca tradicional, señores, ¿ok? Tú pones un dinero allí y si tú pones una especie de contrato con el banco, puede ser que empieces a generar dividendos, regalías que el banco te va a poner o que te va a entregar, ¿cierto? Te va a generar. Ahora, yo no sé en tu país, veo que aquí hay mucha gente de diversos lugares, de Colombia, de México, de Chile, Argentina. Estamos de toda Latinoamérica y algunas personas tal vez desde Europa que nos están acompañando. Pero yo no sé en tu país, pero aquí en mi país, ¿okay? si yo pongo un contrato a plazo fijo, en donde yo no puedo tocar mi dinero por todo un año, el banco me da la grandiosa suma de un 3% anual. O sea, imagínate, quiere decir que si yo pongo mil dólares, después de un año voy a tener la grandiosa suma de, ok, me voy a ganar un 3%, estaríamos hablando 30 dólares anuales. O sea, imagínate, y la inflación en mi país es arriba del 5.5%. Quiere decir que en vez de ganar dinero he perdido dinero. Entonces no es una manera inteligente de poner a trabajar el dinero. Otra forma, los negocios tradicionales. Una muy buena opción, sin embargo, conlleva muchísima responsabilidad y actualmente, en pleno siglo XXI, un altísimo riesgo. Necesitas mucho capital para iniciar un negocio tradicional, ¿ok? Y estamos viendo opciones, familia, el día de hoy. Necesitas, primero, mucho capital para iniciar un negocio tradicional. Segundo, en un mundo en donde tú lo que menos tienes es la seguridad de que si mañana no te vuelven a encerrar, Creo que ya estamos en la cuarta ola, la quinta ola. Mira, yo ya perdí cuántas olas han llegado y seguirán llegando. Y aquí en mi país ya volvieron los toques de queda, las cuarentenas y todo ello. Y la gente está de miedo porque pueden volver a cerrar los locales. Y imagínate, imagínate que tú inicias ahora con un, en un negocio que tú tengas que poner, no sé, 10 mil dólares para que puedas arrancar un negocio tradicional y que de aquí en unos meses te cierren el negocio porque todo el mundo entró en cuarentena. O sea, eso realmente son riesgos, señores. Riesgos, porque es importante entender que en el mundo de los negocios hay riesgos. Si tú no estás dispuesto a hacerle frente a esos riesgos, entonces el mundo de los negocios no es para ti. Y tal vez el empleo es el mejor lugar. Y discúlpame, tal vez, si estoy siendo muy directo. ¿Ok? Muy bien. Entonces, continuamos. ¿Ok? Continuamos. ¿Qué más? Empresas de inversiones, las famosas empresas de inversiones. Seguramente muchos aquí ¿ok? han pasado o han tenido experiencias con estas famosas empresas de inversiones. Y mira, no voy a hablar mal de ninguna. Sencillamente, allá afuera hay muchísimas pseudo compañías que han hecho mucho daño a la gente. Y no estoy hablando de todas. Tal vez, escúchame bien, tal vez haya algunas... Que sí sean serias, yo no lo sé, son muy contadas, tal vez, pero la gran mayoría simplemente una vez que reciben el dinero de la gente, porque ellos te reciben y te hacen promesas muy hermosas, la gran mayoría, no digo que son todas, pero muchas de ellas, una vez que tienen tu dinero, pues sencillamente tú tienes, como se dice, que rogar, pues porque la empresa no se vaya, ¿cierto? Porque si se va el dinero, ¿quién lo tenía Ellos. Y si se van, pues se van con todo tu dinero. ¿Por qué te digo esto? Porque ahora tienes una cuarta opción, ¿ok? Ahora tienes una cuarta opción, ¿ok? Empresa, cierto, son las famosas plataformas, ¿verdad? Oye, no, y esta plataforma que me paga tanto, que me ofrece tanto, voy a darle mi dinero, a ver cómo me va. Y un día te vas a ver, ¿y qué crees? Ya no hay empresa, se fue, ¿cierto? Y eso pasa porque tú le diste el dinero a ellos. Bueno, ¿y entonces qué es Expert Moment? Expert Moments es la primera empresa, ¿ok? Que descentralizó totalmente la forma en cómo tú y yo podemos estar ganando dinero, pero en donde lo más importante es que aquí tú no le vas a dar tu dinero a la empresa, ¿ok? Expert Moments no va a tener tu dinero. Entonces tú puedes tener hoy la tranquilidad y disculpa que lo plantee así, pero si Expert Moments mañana se va, tú no te vas a preocupar. Y no estoy diciendo que se vaya a ir. Por el contrario, vas a querer que se quede. Pero si eso pasara, tú vas a seguir durmiendo tranquilo porque tu dinero no lo tiene Expert Moment. Entonces, ¿qué es lo que hace Expert Moment, Javier? Creo que hasta aquí está quedando claro, ¿ok? Lo que estoy explicando. Y vamos a ver entonces por qué decimos que Expert Moment no tiene tu dinero. Y esto es algo que para mí como inversionista me encantó realmente. ¿Y sabes por qué? Porque lo que hace Expert Moment es ofrecerte un software inteligente que te va a permitir ganar dinero. Y tú vas a poder conectar este software que la compañía te va a entregar con cualquier broker regulado que tú elijas. ¿okay? Ahora bien, para aquellas personas que por primera vez están escuchando esto, ¿okay? porque hay mucha gente nueva y yo me estoy dirigiendo sobre todo para aquellas personas que por primera vez están escuchando sobre esto. Vamos a explicarte en términos muy sencillos qué es un broker. Un broker, ¿ok? Es una institución financiera. Y para ponerlo en términos prácticos, es como un banco. Como un banco. No es un banco, pero es como un banco. Un banco en línea, un banco internacional, en donde tú vas a poder crear una especie de cuenta de ahorro, como tal vez la cuenta de ahorro que tienes en el banco de tu país, y tú vas a poder depositar un dinero allí, ¿ok? Esa cuenta es tuya, es una cuenta personal a tu nombre, en donde tú eres el único que puede depositar dinero y eres el único que puede retirar dinero, porque vuelvo y repito, es una cuenta tuya, ¿ok? Brokers, hay cientos allá afuera, señores. Algunos con más regulaciones que otros. Es importante verificar las regulaciones de ellos para que tú tengas la plena seguridad que tu dinero estará en términos de que esté allí de manera segura, ¿ok? Y aquí yo te estoy presentando solo algunos ejemplos. Escúchenme bien, solo algunos ejemplos. Algunos me dicen, para los que están familiarizados eh, con respecto al mundo cripto, me están escribiendo al interno, ¿es como Binance? Bueno, es lo mismo en realidad, ¿ok? En el mundo cripto, a los brokers se les llama exchange, como Binance, okay? como Huobi, como muchas otras. ¿Cierto que allí tú tienes el control de tu dinero? Bueno, te cuento que los brokers son exactamente lo mismo. ¿Ok? Son exactamente lo mismo. Solo que en el mundo cripto se les llama exchange y en el mundo tradicional, en el mundo fiat, se les llama brokers. ¿Ok? Listo. Te estoy mostrando en pantalla te estoy mostrando en pantalla algunos, son ejemplos. No quiere decir que tú tienes que elegirlos, son simplemente ejemplos. Por ejemplo, Deriv que es uno de los eh, brokers más antiguos. Imagínate, está desde el 99, tiene más de 23 años, señores. 23 años funcionando, lo mismo que Binary. Miren cuántos clientes, más de juntos, hacen más de 3 millones de clientes registrados. El broker XM también, desde el 2009, un broker también registrado hay Option, uno de los más conocidos también. Y hay muchos otros que tú puedes elegir. Si tú ya haces este tipo de inversiones, tú puedes elegir el broker de tu preferencia. La compañía no te obliga a trabajar con uno en particular. Dentro del equipo te podemos recomendar algunos si es que eres nuevo. ¿okay? Entonces, claro esta parte, ¿en dónde estará tu dinero? En el broker. ¿Qué es el broker? Una especie de banco virtual. ¿Quién tendrá el control del dinero entonces? Tú. Puedes retirar y tú puedes depositar. ¿Cuándo lo puedes hacer? Cuando tú quieras, en el momento que tú quieras y a la hora que tú quieras y la cantidad que tú quieras. ¿Ok? Entonces, espero que esta parte esté quedando clara y mira que me estoy esforzando porque sea así. ¿Ok? Continuamos entonces. Javier, ¿y entonces qué es lo que va a hacer Expert Moment? Bueno, te muestro aquí la manera sencilla de cómo esto funciona. Paso número uno. Y vuelvo a repetir, esto es solo un ejemplo. No quiere decir que tengas que tener una cuenta en Derek. Solo es un ejemplo. Paso número uno. Aperturas tu cuenta de ahorro, por decirlo así, en el broker de tu preferencia. ¿Ok? Paso número uno. Aperturas tu cuenta en el broker de tu preferencia. Paso número dos. Adquieres el software. El software inteligente de Expert Moments. Adquieres el software, simplemente el servicio. ¿Ok? Y, y ¿sabes qué? Quiero decirte algo más. Porque esto realmente te va a sorprender. Expert Moment está tan seguro, pero tan seguro del servicio financiero que te está ofreciendo, que te deja probar su software, ¿ok? Su licencia completamente gratis. Así como lo escuchas. Tú puedes probar el servicio financiero que te va a entregar Expert Moments totalmente gratis. Mira, eso lo convierte en la única compañía que yo conozco, la única compañía del mundo que yo conozco, que te dice, pruébalo primero, págalo después. ¿Ok? Estamos quedando claros en eso. Mira, yo te hago un ejemplo, una comparativa muy sencilla. Imagínate que tú vas al concesionario, ¿ok? Y tienes al frente el vehículo de tus sueños el que más te gusta, y lo tienes allí, lo estás viendo, y luego viene el dueño del concesionario, y te dice, ¿sabes qué, Javier? ¿sabes qué, Víctor? ¿sabes qué, Pepe? ¿sabes qué, María? Mira, acá tienes las llaves de este carro. ¿Ok? Tómalo y llévatelo gratis. Pruébalo. Úsalo. paséate en él. Recorre las calles. Vete de viaje. Disfrútalo. Siéntelo. ¿Ok? Y después de que lo has probado, si te gusta, pues regresas y entonces hablamos para que lo compres. Y si no te gusta, me lo devuelves. O sea, yo te hago una pregunta aquí. Con todas esas ventajas y facilidades, ¿te rehusarías a probar el servicio? Oye, es gratis. No te están pidiendo dinero para que lo pruebes. Puedes probarlo gratis. ¿Sabes cuánta gente está buscando una oportunidad allá afuera? Expert Moment se convierte en una oportunidad real porque no te pide dinero para que tú puedas comenzar a probar su servicio. La compañía está tan segura que creó una licencia. Y ahora escúchame esta parte, porque no es una promoción, no es algo que, oye, mañana se acaba y uy, qué pena, no me pude registrar. No, señores, la empresa creó esta licencia vitalicia. Quiere decir que tú, sin la necesidad de pagar un solo dólar, vas a poder estar generando dinero. Díganme si eso no representa una oportunidad real para este 2021, ¿qué es lo que tienes que perder? Nada, nada es gratis, ¿ok? Muy bien, continuamos entonces. Paso número dos, adquieres la licencia, ¿ok? De Expert Moment. Paso número tres, lo vas a conectar, ¿con quién crees? Con los Master Traders, ¿ok? ¿Ok? Traders que hoy por hoy están en los primeros, están dentro del ranking 30 a nivel mundial, ¿ok? Y que trabajan para la compañía. La compañía te va a permitir, a través de su software, copiar la operativa que los master traders están gestionando. Los traders operan en las cuentas de Expert Moments y tu dinero en tu cuenta copia en automático toda la operativa. En donde cada dólar ganado, estará directamente en tu cuenta. Tú no tienes que retirar nada de ningún lugar porque ya cada dólar ganado está en tu cuenta, ¿ok? Obviamente, tú ya puedes retirarlo después a tu cuenta personal de tu banco o en tu exchange, en tu wallet, con criptomonedas como tú desees. Señores, eso es una oportunidad real. Buenísimo. Bueno, vamos entonces aquí, claro, esta parte, vamos a continuar para que sepas tú. Y hablábamos un poco acerca de la efectividad. Mira, yo te voy a dar un consejo. En el mundo de las inversiones, ¿ok? En el mundo de las inversiones, nadie, absolutamente nadie, te puede garantizar un resultado constante, ¿ok? Aquella persona que te diga, oye, aquí vas a ganar un, no sé, un 3% diario, un 5% diario, un 1%, sencillamente te está mintiendo. Porque nadie te puede garantizar en un mercado tan volátil, ¿ok? Tan variable, tan cambiante como son los mercados financieros, un resultado constante. Sin embargo, Sí podemos hablar de un promedio basado en los resultados anteriores, ¿ok? Basado en resultados anteriores de la operativa que se venía llevando. Javier, ¿y eso me puede re re asegurar resultados futuros? No, tampoco. Te estoy siendo bien sincero. Sin embargo, en base a una correcta gestión del riesgo, podemos ver los resultados promedios. Y aquí en ExperMoment oscilamos, ¿ok? Oscilan los resultados entre el 1, el 2 al 5% diario. Mira, que un día estés ganando el 1%, oye, eso es buenísimo. Si hablábamos de que los bancos te pagan el 3% anual y que tú te hagas un 1% al día, esa es una oportunidad realmente buena, ¿ok? Entonces, que un día puedes ganar más que un 5%, mira, yo venía probando la licencia y en un día se me generó un 13%. Y yo me quedé realmente sorprendido, eso está buenísimo. Javier, ¿eso es siempre? No, señores, no es siempre. ¿Que podemos ganar más que eso? Sí, claro, podemos ganar más que eso. Javier, ¿podemos ganar menos que eso? Sí, claro, podemos ganar menos que eso también. Son resultados reales, señores. Mira, yo prefiero saber qué es lo que está pasando con mi dinero, porque aquí tú vas a saber, ojo, ¿eh? aquí tú vas a saber, ¿Qué es lo que se hace con cada dólar que está en tu cuenta? Tú vas a ver en tiempo real cada dólar, cómo se está invirtiendo, en qué mercado se está invirtiendo, con qué par de divisas, con qué índices, si es en metales, en euros, en dólares, cómo se está invirtiendo cada dólar de tu cuenta. Nadie te va a engañar porque tú lo estás viendo en tiempo real. Y tú vas a saber si esa operativa se ganó, se empató o se perdió. Que Javier se puede perder? Señores, estamos en mercados reales, pero mira, no le tengas miedo al, al, a la pérdida, porque en las inversiones también hay pérdidas. Pero lo importante es que con una correcta gestión de riesgo, los resultados finales van a ser en positivo. Ok, señores, esto es así. Yo creo que para una oportunidad tan grande como esta, probarlo de a gratis con un pequeño capital. Por eso te invitamos en primer lugar a que lo pruebes. Ok, pruébalo, pruébalo primero. No tienes nada que perder. ¿Estamos de acuerdo? Listo. Entonces, señores, espero que esté quedando claro esta parte y tengas la plena confianza de comenzar probando el servicio. Muy bien, vamos a continuar. ¿Cómo entonces puedo comenzar? ¿Cómo comienzo? Tres sencillos pasos. Primero, paso número uno. ¿Ok? Y esto debes hacerlo ahora mismo. O sea, terminando el Zoom, ponte en contacto con la persona que te invitó y comienza de una vez. El primer paso, vas a crear tu cuenta en Expert Moments, ¿ok? Pídele el link a la persona que te invitó y créate tu cuenta. Es muy sencillo. Pones tus datos, tu nombre, pones tu correo, eliges el país en donde está, una contraseña, un nombre de usuario y listo. No te toma ni dos minutos, ya te registraste. Y luego vas a adquirir la licencia. Vuelvo y repito, la licencia puede ser la gratuita. Es más, te recomendamos que comiences con la gratuita. Prueba el servicio. No tienes nada que perder. Ok, Y el tercero, abres tu pasto en el broker en el broker, y listo, depositas eh, la cantidad que tú desees. Puedes iniciar desde 100 dólares. Ahora Esos 100 dólares no se los estás dando a la compañía. Un día un amigo me dijo, ah, pero no te piden dinero para iniciar. Claro, el software es gratis, pero esos 100 dólares es un dinero, es tu dinero, es el dinero que estás poniendo para que trabaje. No, imagínate, sería la empresa perfecta si parte del software gratis te da el dinero también para invertirlo. Eso, esos señores, no, eso no ocurre. Okay. O sea, seamos serios, ¿ok? Vas a poner un dinero allí y ese es tu dinero. Puedes iniciar de 100 dólares. Mira, si mañana no te gusta, pues nos retiras, porque esos 100 dólares son tuyos. Expert Moment no tiene acceso a ese dinero. ¿Sí? Está quedando súper claro, creo yo, ¿no? Muy bien, continuamos entonces. ¿Cuáles son entonces los costos de las licencias? ¿Cuáles son los costos de las licencias? Primero, ¿qué vas a tener de todo tipo? Y no te asustes por los precios. Porque mira, hay licencias accesibles para todos los gustos. Lo primero que te invito, una vez más, comienza con la gratis. No te hagas problema. Inicia con la gratis. Y luego puedes acceder a la siguiente. 50 dólares. Señores, si tú tienes temor de iniciar con una licencia de 50 dólares para probar un servicio que en primer lugar lo estás probando gratis, pues entonces sencillamente, no sé, o sea, más barato ya, imposible. Pero ¿sabes qué es lo mejor de esto? Es que todas las licencias son vitalicias. No tienes que renovarla semanal, mensual, ni mucho menos anual. Una vez que adquieres una licencia, ya es tuya de por vida. Y si luego quieres aumentar a una licencia mayor, únicamente deberás pagar la diferencia. Sí, es tan sencillo como eso. Si tú iniciaste con la gratuita y después de una semana, después de un mes, después de dos meses, te cansas y dices, ahora sí quiero una licencia pagada, pues listo, comienza con la de 50. Con todo el dinero que has ganado, pues, una de 50, ok, es, es un regalo. Y si quieres saltar a la de 200, pues solo abona 150 dólares y ya estás en la de 200. Es que nada se pierde aquí. Ahora, me preguntan al interno, oye, y entonces, Javier, ¿cuál es la diferencia de entre todas las licencias? Porque si hay una licencia gratis o hay licencias de diversos precios, ¿cuál es? Yo te voy a explicar. Vamos a ello, ¿ok? Ponme mucha atención. Ponme mucha atención para que tú sepas cuál es la diferencia entre una u otra licencia. Primero, la licencia gratuita te va a permitir a ti probar, porque a ti lo que te interesa es probar la efectividad. ¿Qué tan buenos son Expert Moment? Entonces, la licencia gratuita te va a permitir a ti aperturar tu cuenta desde un mínimo de 100 dólares, ¿ok? Y te va a empezar a generar beneficios diarios. Pero esta licencia gratuita tiene un tope de 150 dólares. Quiere decir que si tu cuenta, tu cuenta, ¿ok? Esa cuenta de ahorro que te abriste en el broker tiene más de 150 dólares, pues ya la licencia no te va a funcionar. Quiere decir que se va a quedar paralizada, ya no va a operar. Porque el límite de dinero que puedes tener en esa cuenta son 150 dólares. Oye, Javier, ¿pero qué pasa si yo retiro 50 y dejo solo 100? Pues, ¿qué crees? Puedes seguirla usando. O sea, vas a tener 100 dólares, tu cuenta crece a 150, retiras 50, dejas 100. Y lo vuelves a llenar a 50, y retiras 50 y dejas 100, y así puedes pasarte la vida con esa licencia gratuita. Dime si eso no está buenísimo. Ok, exacto. Muy bien. Ahora, es importante que te entiendas esta parte también. Ok, es importante que te entiendas esta parte. Expert Moment, lo que hace contigo es un trato comercial. Y Expert Moment te dice lo siguiente: Mira, yo como empresa te estoy dando. La licencia. Yo como empresa estoy poniendo los traders. Yo como empresa estoy poniendo todo el know-how que tú necesitas para ganar dinero en los mercados financieros de manera profesional. Y tú como mi socio estratégico, como inversionista, estás poniendo el dinero. Entonces, ¿qué crees? Es justo que las ganancias vayamos a medias. Dime tú, tú, ¿no crees que eso es justo? Ellos ponen todo el soporte y tú estás poniendo el dinero. Si la empresa te hizo ganar 50 dólares, entonces las ganancias se dividen mitad y mitad. 25 dólares para ti y los otros 25 tú tendrías que enviárselo a la empresa. Ahora, esto es importante y ¿sabes por qué? Porque aquí se comprueba que efectivamente Expert Moments no tiene acceso a tu dinero. ¿Y sabes por qué? Porque tú vas a usar el servicio toda la semana y al finalizar la semana, ¿ok? Tú sabrás cuánto es lo que has ganado en tu cuenta. Y de todo lo que has ganado, tendrás que darle la mitad a Expert Moment. Tú, escúchame bien, tú tienes que darle la mitad a Expert Moment. Expert Moment no puede venir y decirte, oye Pepe, ganaste 100 dólares, ven, meto la mano a tu cuenta, tu dinero y te saco los 50. No puede. Expert Moment no puede tocar tu fondo. Tú tienes que retirar ese dinero y enviárselo. Oye, Expert Moment, mira, acá está la mitad de la ganancia que te corresponde. Ojo, de la ganancia, tu capital ese no se toca. ¿Ok? Tu capital ese no se toca, ese es tuyo. Eso nadie te lo puede tocar. Solo la ganancia tendrás que sacar y entregarle a la empresa. ¿Ok? ¿Estamos claros entonces? Yo creo que es súper justo. Mira, el único, y escúchame bien, y disculpa que lo diga así, el único. Te podría robarle aquí a la empresa eres tú, porque imagínate que la empresa te hace ganar toda la semana y al finalizar la semana tú tienes que pagarle y ¿qué crees? pues no se te antoja, le dices no, no te voy a pagar, ya no quiero <risa> podría pasar, podría pasar, obviamente no es inteligente hacer eso, porque lo que va a hacer Expert moment es sencillamente cortarte el servicio quiere decir que la siguiente semana pues ya no vas a empezar a generar Exacto, Rocío, como lo mencionas en el chat, buenísimo. Claro, está bueno. Es que es como el servicio de luz. La empresa de luz en tu país te da el servicio todo un mes, ¿cierto? ¿Y qué pasa al finalizar el mes? Pues tú vas y pagas por el consumo de luz que tuviste. ¿Qué pasa si no le pagas la luz? Te cortan, ¿cierto? Lo mismo pasa aquí, señores. Tú aquí tienes que pagar el servicio que Expermoment te está dando. Señores, yo creo que más transparencia imposible, ¿ok? Si tú, y voy a ser bien directo, si tú, después de tener un servicio, el cual puedes comenzar a probar, mira, nadie te está diciendo, oye, ve, vende la casa y mételo aquí. Te están diciendo, prueba. Si tú tienes miedo a probar un servicio gratis en donde desde apenas 100 dólares puedes comenzar a probar un servicio, el mundo de las inversiones definitivamente no es para. ¿Ok? Pero si tú ya te cansaste y te diste cuenta que allá afuera las oportunidades son mucho más riesgosas, entonces ven que aquí hay una oportunidad que de a gratis tú puedes comenzar a hacer un negocio real. De eso estamos hablando, señores, aquí es una oportunidad real. La licencia siguiente de 50 dólares te permite tener una capacidad dentro de tu cuenta de hasta 250. Mira, pones 100, ganas hasta 250, retiras 150. Y dejas solo 100. Vuelves a llenarlo hasta 250, retiras y así vas, solo con la licencia de 50. Luego puedes adquirir la licencia de 100, la licencia de 200. Conforme tu cuenta vaya creciendo, tu licencia también puede ir aumentando, pero no necesitas iniciar con una licencia muy grande. ¿Qué garantías te da la empresa? Bueno, ¿qué garantías te da la empresa? La garantía de que la empresa vive del servicio financiero, o sea, de la licencia que tú estás comprando. Nadie que no esté seguro del servicio que te va a dar te ofrecería probar una licencia gratis. ¿Ok? Sin embargo, señores, es necesario que tú entiendas que estos son mercados financieros. ¿Ok? Es importante tener claro eso. Mira, el otro día un amigo me decía, Javier, pero yo necesito que tú me digas o que tú me asegures, que tú me des la garantía. Y yo le decía, mira hermano, ¿sabes qué? Con todo respeto, coge esos 100 dólares. Bueno, porque eso ni siquiera alcanza, pero ve con ese dinero y mejor cómprate un televisor. ¿Sabes por qué? Porque con el si tú te compras un televisor en una tienda, la tienda te da un año de garantía. <risa> ¿Ok? Ahora, si tú quieres más, pues cómprate una refrigeradora. Eso sí tiene tres años de garantía. <risa> ¿Ok? Entonces, estos son mercados reales, señores. Aquí el dinero lo tienes tú en tu cuenta. Las operaciones son reales y estamos en el mercado real. Muy bien, continuamos. Allí tienes las otras licencias. Tú ya puedes verificar cada una de estas cosas. No me quiero explayar más. Simplemente quiero concluir con esta parte y espero que haya quedado claro. Hoy en día, tenemos también la oportunidad de posicionar esta empresa y darla a conocer. ¿Ok? Mira, yo te voy a decir algo. Si tú empiezas a probar un servicio que para empezar no te costó nada, empiezas a ver que esto es real, que funciona, que realmente estás ganando, yo te hago una pregunta. ¿No crees que sería justo que más personas lo conozcan? El sistema va a empezar a recomendar esto solo. ¿Cuántas veces has recomendado algo? ¿Has recomendado un restaurante? ¿Has recomendado una película? ¿Has recomendado un lugar, un hotel? ¿Ok? Porque te ha gustado. Pero primero fuiste y lo probaste, ¿cierto? Entonces yo te invito a que dejes los miedos atrás y comiences probando esto. Señora, 100 dólares es algo que te gastas a veces en cualquier vanidad. ¿Cierto? El celular que usas es más caro que eso y nadie te garantiza que mañana no te lo robe. Entonces hay que ser un poco coherentes con eso, ¿ok? Y después de probarlo, si te gusta, yo solo te digo, puedes cambiar la vida de otra persona si das a conocer sobre esta compañía. ¿Es obligatorio invitar personas? No, no tiene nada que ver. Ya creo que te demostramos que aquí el dinero que vas a estar ganando sale de las inversiones en los mercados. Sin embargo, si tú empiezas a invitar a otros, déjame decirte que... ¿Recuerdas lo que mencionábamos aquí? Todas estas ganancias eh, o todos estos pagos semanales que tú vas a compartir con Expert Moment, ¿ok? Todo este porcentaje de dinero que estás pagando con empresas. Mira, ¿sabes qué? La compañía no se queda con nada de eso, sino que todo esa, ese porcentaje lo está repartiendo a todas las personas que decidimos recomendar esto. Y tú puedes beneficiarte de ello. O sea, tú puedes beneficiarte de todo ese porcentaje que la gente está pagando por un servicio que les está haciendo ganar dinero, ¿ok? Entonces, quiero que quede claro eso, mira, hay mucha información aquí, yo no vengo a sorprenderte o a, o a querer impresionarte con los números que tú podrías ganar por el plan de compensación aquí, que sale de las ganancias, aquí nadie toque el capital, señores, ¿ok? Para que vaya quedando claro. Entonces, te puedo sorprender mucho, realmente a mí me impactó, Llevo seis años en industria, nunca vi un plan de referidos tan potente en donde con tan solo un pequeño equipo de 30 personas, tú puedes estar facturando por encima de los 2,000, 2,500, 3,000 dólares mensuales, ¿ok? Y eso puede seguir incrementando de las ganancias, señores. Pero yo no te quiero cargar más con ese tipo de información. Hay mucha información. Mi intención era que pruebes y que veas que hay una oportunidad real para ti que este 2022 se está trayendo y está poniendo en tus manos. La pregunta ahora es, ¿estás listo para tomarla? Porque si después de que alguien te dijo que tienes en tus manos una oportunidad gratis y no la tomas, pues sencillamente ya no sé qué más tendría que pasar. <risa> ¿ok? Yo creo que esto era para muchos amigos, me decían a veces, Javier, yo quiero emprender en lo que tú haces, pero las inversiones demandan mucho capital y a veces yo no tengo. Y ahora tienes una oportunidad que puedes iniciar día gratis. Y día gratis puedes comenzar a estar ganando dinero, ¿ok? Entonces, eso es Expert Moment, señores. Te unes no solo, ¿ok? A una empresa con un software y a ganar dinero, sino que te unes a un equipo. Personas preocupadas porque todos aprendamos entrenamientos, capacitaciones, mentorías, para que tú puedas convertirte en una, en una persona preparada para este tipo de mercados, ¿ok? Te invitamos eh, a que puedas formar parte de este equipo y que sobre todo puedas tú también disfrutar de los reconocimientos que es consecuencia de comenzar probando el servicio y recomendándolo a otros señores, es una oportunidad real este 2022 comenzamos recargadísimo, recargadísimo no sabes, mira cada uno de los premios bonos que van a haber aquí, pero yo creo que la persona que te invitó es la más adecuada para compartirte toda esta información, no olvides, pídele tu link, regístrate de una vez gratis. Y sencillamente, si tomas esa decisión, te vemos en la siguiente presentación para que tú puedas seguir escuchando, informándote y aprendiendo más acerca de los mercados financieros y cómo hacer que tu dinero sea el que esté trabajando por ti. Un fuerte abrazo y solamente déjame darte la bienvenida a lo que es Expert Moment, la próxima compañía que impactará en la vida de muchísimas personas, ok, pídele más información a la persona que te invitó y nos vemos en la siguiente presentación chao, chao familia